Gracias. damas y caballeros el internet ha progresado bastante tomó décadas para construir pero hoy en día se encuentra prácticamente en cada computador del mundo conecta cada celular en el planeta y pronto va a conectar billones de dispositivos en el planeta hemos cambiado de un internet fijo a un internet móvil y ahora el internet de las cosas y creo que con la conferencia mundial que viene pronto es un buen momento para preguntar qué sigue cuál será el siguiente internet y la inspiración que yo tuve fue hace tres años durante el crisis de ebola en áfrica porque la universidad king's college está liderando la respuesta de inglaterra en áfrica y vimos de primera mano lo que está sucediendo allá durante el crisis y me asombró lo que sucedía de hecho el crisis fue causado por escasez de recursos y escasez de estresas médicas estamos hablando de cosas sencillas de tomar la temperatura darles agua para que no se hidratan eso es lo que se necesita en África y no se logró porque nadie se animaba ni tenía, ni tuvo la valentía de viajar a África. Y yo pensé, ¿por qué no combinamos las telecomunicaciones de vanguardia con inteligencia artificial moderna para conectar en tiempo real los mejores médicos del planeta a cualquier crisis? Empezamos a trabajar en ese programa y leímos un nombre y lo denominé el Internet de las Capacidades y pensé que cuando esto ya estuviera listo, Eva iba a democratizar el labor, la mano de obra igual como el internet ha democratizado el conocimiento. Nos iba a permitir cambiar nuestra enseñanza, como enseñamos a tocar el piano, a dibujar, a pintar, como enseñamos la ingeniería. Literalmente iba a transformar cómo enseñamos en nuestro planeta. Y voy a compartir algunos de los hallazgos y las conclusiones y cómo está relacionado con el psico-G y el espectro, que es la temática principal de nuestra conferencia, nuestro congreso. De pronto ustedes me pregunten, las personas han estado hablando de cosas parecidas y diferentes nombres y han aparecido como industria 4.0 lo, lo que nosotros proponemos es muy distinto industria 4.0 se trata de maquinaria se trata de me, mejorar las plantas, las fábricas la eficiencia, la industria automotriz la industria de las capacidades se trata de los seres humanos de usted, mi persona la capacidad que tenemos de enseñarle a otros seres humanos y la conclusión que tuve después de una discusión interesante con un buen amigo, un piloto, yo le pregunté, Hugh, ¿por qué no tienes aviones automatizados? Y me dijo, técnicamente es muy sencillo de lograr. Aterrizar automáticamente lo podemos hacer en este momento. De hecho, muchos accidentes se evitarían porque casi todos han sido por seres humanos y yo le pregunté por qué no se ha hecho y él me dijo que los seres humanos no confían en las máquinas no confían en la inteligencia artificial y lo mismo está sucediendo con los vehículos autónomos todos acá han escuchado de Tesla los vehículos autónomos de, déjeme hacerles una pregunta. Voy a preguntarles algo sencillo. ¿Quiénes de ustedes, sean muy sinceros, quiénes de ustedes se sentarían en un vehículo Tesla, manejarlo a 80 kilómetros por hora en Bogotá, girar, dar la vuelta y empezar a trabajar en su portátil? ¿Quién lo harían? Levanten la mano. Nadie. si ¿Sí se dan cuenta? en cada público, en cada conferencia me dicen lo mismo, nadie lo haría hace unos meses atrás estuve en Los Ángeles en una conferencia con los de Silicon Valley los mejores de la tecnología y solamente 10 levantaron la, man la mano hacemos las suposiciones que la gente adaptaría a esta tecnología pero no va a suceder se necesitaría una generación, dos de pronto para cambiar nuestra mentalidad. El internet de las capacidades se trata de los seres humanos, empoderar a otros seres humanos. De pronto también dirían que lo hemos hecho en el pasado. Antes hemos permitido la capacidad de ejecutar tareas remotamente y si miran la diapositiva pueden ver la máquina en la parte inferior y la estamos usando hoy en día. Universidad King's College. Se llama Da Vinci. Es un robot que permite, eh, que realiza cirugías. Tenemos el doctor que está en control de la máquina y están realizando una cirugía. Pero en realidad eso no es lo que queremos hacer. Y voy a explicarlo con la transformación del internet. Si analizan la parte superior izquierda, van a ver cómo el internet fue hace 50 años. Si tuvieron suerte tenían un teléfono Siemens para videoconferencias. Podían llamar a otra persona y dicha persona también tenía que tener un teléfono Siemens y la conexión de hecho era manual. Adelantamos 40 años con muchos logros y creamos lo que se llama la red, conexión IP y eso nos permitió reducir el costo y el ingreso fue algo del pasado, si lo contemplan hoy en día. Yo puedo grabar un video en este celular y lo puedo ver en mi portátil. Hace 50 años, conexión de Siemens a Siemens, IBM a IBM, no se podía lograr. Derrumbamos esos muros, esas barreras y le abrimos el internet a todo mundo. Y queremos hacer lo mismo con el internet de las capacidades. Nos encantaría reducir el costo de estas máquinas. Ese robot, Da Vinci, cuesta 2 millones de dólares. Nadie construiría un internet de las capacidades si estos fueron los costos entonces el objetivo es intentar reducir los costos y estamos desarrollando códex que van a estandarizar cómo todos estos diapositivos se comunican como un sensor habla con un portátil estandarizar la interfaz va a ser muy importante y ese es el objetivo de este ecosistema analicen en su forma más sencilla así luce vamos a tener un ser humano controlando que están operando algo, ingresa al internet, pasa por medio de un router, se vuelve inalámbrico y termina comunicándose con otros diap diapositivos. Si puede ser para ingeniería o en uso de un hospital. Pueden ver que hay un IEEE P1918.1 a mano derecha. Yo fui el fundador de ese codec haptic y ahí estandarizamos la capacidad táctil de todos estos dispositivos. Introducimos un nuevo concepto para asegurar que esto funcione con la infraestructura actual. Si reciben una llamada telefónica hoy en día la subida y la descarga se hace por medio del internet y Dijimos, ¿por qué no permitimos que la subida se realice por medio del microcel y la descarga por medio del macrocel Y esto resultó en en grandes, grandes ganancias. Cambiamos cómo el espectro se maneja. Ahora es mucho más automatizado. Instruimos nuevas tecnologías como Bitcoin. Entonces, necesitamos pensamientos modernos para desbloquear este siguiente Internet, esta siguiente novedad que va a ser como el Internet. O si no, va a ser difícil realizar negocios en el futuro. Pero voy a nombrarles los desafíos que hemos tenido. Primero, el desafío de la demora. Es un reto que nos va a golpear en 5 a 10 años. Tenemos que... Brindar comunicaciones con baja demora. Y si queremos conectar a seres humanos, necesitamos que la transmisión sea en tiempo real. Tiene que suceder casi inmediatamente. Y el VOR humano típicamente se necesita 10 milisegundos para reaccionar. Y ven las demoras que suceden acá en la diapositiva. Tenemos congestión, diferentes demoras y la aplicación que también genera. Demoras. Cada una de estas casillas representa 10 milisegundos. El BOR humano, 10 milisegundos. Ahora, en una red pobre de una área metropolitana ya tiene demora de 20 milisegundos. En este momento no podemos construir la siguiente generación de Internet, porque ya tenemos una demora de 20 milisegundos. Ha sido una misión imposible, solamente para lograr la conexión se demora a 20 milisegundos. segundos entonces nuestras redes no están preparadas y queremos ir más allá que si queremos conectar de londres a berlín ahí mismo en europa de nuevo e inmensas demoras o qué tal conectar de londres a los ángeles londres a bogotá cómo lo logramos acá es donde hemos tenido enormes problemas para tener un sistema de muy baja latencia y los desafíos surgen acá, como pueden notar. Mi única diapositiva científica que les voy a mostrar el día de hoy, que es la tasa de datos versus la demora que se experimenta cuando ven videos. El video típico que ven en su celular se transmite con una demora significativa. Y esa demora sucede porque están comprimiendo el video. Se necesita tiempo para comprimir el video. Entre más tiempo tienen, mejor se puede comprimir el video. Entonces, no es una sorpresa que a medida que sube la demora, mi tasa de compresión también mejora. Y mi tasa de datos se reduce. Pero para todas las aplicaciones están en este rango acá. No tenemos tiempo para comprimir. ¿Qué sucede? El tráfico se aumenta las redes que tenemos hoy en día van a ser una pesadilla el día de mañana, porque nuestras líneas que están consumiendo 100 meg megabytes megabitos por segundo no serán suficientes. Un estimado con Cisco Reports que no tomó en cuenta este tráfico tampoco estuvo al tanto. El informe de Cisco supuso que siempre tendremos tiempo para comprimir los videos, pero no es así. 70% del tráfico en internet se debe a la compresión de videos hoy en día 10% del tráfico está en tiempo real se está transmitiendo en tiempo real entonces, no, entonces hablamos hacemos los cálculos y decimos tenemos suficiente espectro pero no es el caso hay un gran tsunami pero a la vez una gran oportunidad que se va a presentar en el futuro, una gran oportunidad para prepararnos para el futuro. Entonces tomen esto muy en cuenta, las aplicaciones de baja latencia se necesita mayor banda ancha. Voy a mostrarle otra gráfica. Eso. Es una gráfica que hemos, que hemos generado a lo largo de unos años. Trata de la ley de Cooper. Si entienden la latencia, el concepto de latencia se ha multiplicado por un factor de un millón. Ahora, cuando desglosamos los factores, un factor de cinco es, es mínimo. Otro, factor 5 es la capa física, el nuevo sistema pasando de 12 a 13, de 13 a 4G y ahora 5G cada vez que usamos un nuevo esquema de modulación, un nuevo sistema de, de cifrado, un nuevo sistema de acceso, etcétera. Entonces la capa física solamente es un factor de 5. Ahora un factor significativo de 25 es el espectro, motivo por el cual estamos acá si tienen que elegir invertir en diseñar un nuevo sistema o comprar más espectro la respuesta está en la gráfica verdad están bien con un sistema 4g corriendo en espectro 5g les da más oportunidades ahora prepárense imagínense un factor de 1600 un factor de 1600 es debido a que las células son demasiado pequeñas no hay magia acá. Las ganancias de capacidad en los últimos cinco años es debido a células pequeñas. No porque hemos pasado a 12, 13, 4. Es por pequeñas celdas. No porque hemos mejorado a 13 o 4G. 12 es un buen sistema. De hecho, podemos seguir usando 2G hasta el día de hoy. Porque las mejoras fueron debidas a las celdas pequeñas. Es fascinante. Esto también es muy, muy importante y serio para ustedes. El espectro ya no es la única pesadilla. No se puede remover el espectro de los otros factores. Celdas más pequeñas significan más estaciones, más subestaciones. En esencia, eso es lo que están constru construyendo. Infraestructura. Los operadores presentes acá saben que la mayor inversión es en construir las estaciones. Hablé fuertemente y argumenté con el gobierno del Reino Unido para desregular, desregular todas las propiedades públicas. Y los operadores, si se han desregulado, simplemente se negociaría un paquete para el país entero. No se tendría que negociar barrio por barrio, ciudad por ciudad. Y yo simplificaría el despliegue de las subestaciones. Después de lograr eso, se pueden desplegar celdas pequeñas fácilmente. Mi recomendación es invertir en 5.0 oscuro lo más pronto posible. Y lo que quiero decirles el día de hoy es que ya no se trata del espectro. Y lo demás lo vamos a averiguar a la media. Tenemos que trabajar juntos las agencias quienes son responsables por la infraestructura tienes que, tienen que hablar con las infraestructuras responsables por el espectro o si no, no van a poder desplegar la nueva generación del sistema. Y Reino Unido, me siguieron, me entendieron. Ahora, empezamos a construir sistemas de pruebas 5G para avanzar con la investigación. Empezamos a operar en las tres bandas, conociendo como 700, 3.5 y 26 en el Reino Unido, cada banda, cada frecuencia es muy distinta, ustedes todos trabajan con espectro y ahora tenemos un espectro que es totalmente distinto, pasando de 700 MHz a un milímetro, 700 MHz nos encanta, nos encanta, se despliega una subestación y cubre una área amplia nadie supo qué hacer con ella por muchos tiempo dijimos que esto va a formar parte del ecosistema 5G y vamos a correr las llamadas de voz en este sistema y seguramente va a ser nuestro canal de control entonces estamos separando control y datos y vamos a usar los 700 MHz para controlar todos los demás sistemas, que son 2G, 3G, 4G, más los 3.5 GHz, y los 26 GHz en donde tenemos ondas de milímetro. Es muy bueno, pero el rango solamente son unos metros, desafortunadamente, 10, 15, 20 metros. Pero con ese reto viene grandes oportunidades. Pueden imaginar que están viendo un video en Netflix y en vez de hacerlo en tiempo real, streaming, están descargando la totalidad del video cuando se acercan o se conectan a una red Wi-Fi. Mi celular o mi portátil sabe que va a ver ese video o esa película y tan pronto me conecto a una conexión de Wi-Fi, descarga la totalidad del video El 5G será menos de cobertura, será más acerca de la percepción de la cobertura y eso posiblemente va a cambiar los marcos que ustedes como operadores negocian como el gobierno y viceversa. Es muy distinto. Tienen enormes oportunidades acá pero técnicamente no será fácil de elaborar. ¿Qué más hacemos? Estamos analizando, dividir las funciones en un entorno de RAN nube, yo estaré acá por dos días, me pueden pedir mayor detalles más adelante, también estamos haciendo cosas muy emocionantes, la convergencia de FIJA y móvil. lo hemos intentado tres veces, aquellos que han estado en la industria saben que esto ha sido un gran reto, en Francia lo hemos intentado por tres veces. Lo olvidamos y ahora lo estamos intentando de nuevo y le dimos un buen nombre. Mi equipo ahora tiene un acceso híbrido en donde podemos conectar Wi-Fi, generación, conexión satelital, todo lo que necesiten. Y ni lo notarían. Estoy viendo una película de Netflix, algunos paquetes ingresan por Wi-Fi, otros paquetes ingresan por 3G, 4G. Y eso es una gran ventaja porque estamos estabilizando el sistema. Un sistema puede estar muy congestionado, se pueden descargar paquetes por otro medio. Y de desarrollamos controladores. Y esto es muy importante, es el cerebro en esencia del sistema donde tenemos unas metodologías de inteligencia artificial. Hemos construido estas pruebas en el sistema 5G. ¿Y qué hacemos? Estamos construyendo un sistema completo. Es el primero del mundo que usa 5G y acaba de perder su virginidad. Acabamos de recibir 16 millones de libras esterlinas. Es un gran presupuesto y estamos haciendo muchas cosas y tenemos nueve meses para ejecutarlo, parece un embarazo, literalmente estamos intentando realizar todo este proyecto, es entre Londres, Bristol y la Universidad de Surrey. Estamos conectándonos con ellos y cada uno de ellos tiene su banco de pruebas 5G, en Londres, en Trafalgar Square, en la Plaza Trafalgar, en la Plaza Leicester, en el Puente de Londres, en la ciudad de Londres, en el King's College, eh, y es un experimento muy interesante y emocionante, donde estamos saliendo prácticamente de la presentación PowerPoint. Eh, no. Y luego estamos conectando todo esto donde vamos a permitir que terceros puedan entrar a este sistema estamos abriendo lo totalmente, qué tan eficiente es en, en, para el 2020 2025, donde usted tenga que arreglar su red esto vamos a poder hacerlo desde la mesa de un café, donde esté gustando un café con su dispositivo o incluso en Río de Janeiro donde será posible configurar de manera remota la red por medio del software esa es la infraestructura que está establecida pero qué hacemos con eso realmente que es la pregunta real que yo quiero contarles en el día de hoy todo está reflejado aquí y creo que los aspectos más importantes los estoy mostrando también resalta los problemas que tenemos con el sistema entonces les pido que escuchen muy cuidadosamente qué hacemos con toda esta tecnología lo que hemos aprendido con mi compañía que en mi compañía construimos una tecnología excelente, bellísima pero que de pronto nadie quiere comprar no hay necesidad, no hay demanda hay una gran diferencia entre necesidad y demanda Todo, ese es uno de los errores más grandes que tenemos en la industria de telecomunicaciones tratamos de abordar la necesidad pero nos olvidamos de la demanda entonces hemos decidido cambiar eso, y comenzamos eh, a trabajar en los diferentes sitios de la industria donde realmente se emocionen con este aspecto y asegurarme que lo que yo quiera lograr para el 2020 o para el 2022 cuando el 5G esté ya corriendo plenamente en el mercado nadie se cuestione acerca del costo pero todos van a poder observar el valor, verán esta es la gran diferencia, muy importante y necesita usted comprometerlos desde el día 1 para, desde el diseño. Y esto no es solamente cuestión de talleres, sino estar juntos por semanas, meses, años, día tras día con ingenieros. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos eh, trabajado con la industria de los juegos, los videojuegos, que es algo muy importante, y de poniendo una estructura en 5G donde tenemos un motor de renderizado. Y, lo que yo puedo hacer ahora es que en lugar de llegar un playstation 4 conmigo para ver yo puedo jugarlos con mi eh, celular ¿Por qué utilizar ir hasta la nube y tener todos los jugadores allí en la nube y allí se está renderizando todas estas imágenes en alta fidelidad en tiempo real y están cayendo otra vez a su dispositivo en streaming como en netflix la, demoras son menos de 30 milisegundos eso es prácticamente tiempo real y toda esa magia se puede lograr hoy en día el TFL con Heathrow en el aeropuerto de Heathrow para cambiar la forma en que se trabaja con la infraestructura en aeropuertos pero déjeme guiarlos a algunos casos muy específicos uno está muy cerca a mi corazón que es el mundo de las artes eh, yo realmente quería originalmente ser un pianista y después me volví ya un, eh, un técnico. Entonces inicialmente yo les dije, ¿qué tomaría transformar el mundo de las artes eh, lo mismo que Netflix ha transformado el mundo de la televisión? Y si ustedes lo piensan bien, Netflix ha cambiado totalmente la, el patrón de consumo. Hace unos 10 años, 5 años, todos estábamos enfrente a un televisor o íbamos al cine, pero ahora cualquiera puede mirar cuando quieren, donde quieren y lo que quieran. Entonces ha cambiado totalmente este juego. Y Netflix ha cambiado también la forma en que se. Eh, los contenidos. ¿Es Netflix popular en Colombia? ¿Ha visto usted la serie Stranger Things? Cosas Extrañas. Ese es un buen ejemplo de cómo Netflix ha cambiado la forma en cómo se consume. Porque. Llegó por medio de un canal completamente diferente. Es una serie que se hizo por am aficionados, por amateurs realmente. Y eso es. No hay que ir por todo ese escenario de Hollywood donde se planea algo con años de anticipación, donde hay directores, músicas, guionistas. No, estos en muchachos hicieron esta película, llevaron a Netflix y Netflix la pusieron a prueba y la gente le gustó y eso se creó así una industria entonces cualquiera de ustedes en esta audiencia aquí para la fotografía, para el video, por la música, etcétera podrían ser parte de esa iniciativa entonces no solamente un cambio en cómo estamos consumiendo el contenido sino cómo se hace el contenido en, el mundo de las bellas artes del teatro, de la música, etcétera no, por 200 años nada ha cambiado, realmente siempre es eso el teatro como semirredondo donde que los griegos diseñaron inicialmente eh, Shakespeare fue un gran hombre de negocios no realmente si lo ven era un gran escritor pero también una gran contribución al mundo del teatro, él era un hombre de negocios pero eso es una historia completamente diferente, eh, él no estuvo en kings eh, es? Entonces el mundo de las artes escénicas no ha cambiado mucho Y necesita un cambio en el cual se suministran las nuevas formas de arte y cómo se consume Yo me pregunté, ¿podemos cambiar realmente el mundo de las artes escénicas y virtualizarlas? Mezclarlas con artistas reales, músicos por ejemplo, hacerlos músicos reales O virtualizar la audiencia para que sea una audiencia real ¿Pero qué es lo que realmente eriza, digamos, mis pelitos cuando yo voy a un concierto? O el Rhythm Mix, que es una danza popular, en los... no sé si la conozco. ¿Pero qué es eso que tienen? Y comenzamos a trabajar y nos dimos cuenta que tener una imagen de 2D no serviría. Necesitamos una imagen masiva realmente para poder dar esa sensación. Y eso me regresa a mí a las capacidades del tiempo real. Con la, eh, la Academia Real de Artes Dramáticas Con John Victors Con el Teatro Nacional En, San, en el sur de Gales Y pudimos hacer Un show comercial Conectándolos eh, con la ciudad De Nueva York eh, y el, el director De la Academia Nacional De Artes Escénicas le fascinó Porque él podía hacer un tour por el Reino Unido Realmente con sus actores Y hay un escenario muy pequeño como este tamaño que muestro aquí ya puede traer los artistas pero no puede traer los músicos y pero necesita los músicos porque hay una acción interactiva entre los dos entonces él ahora construimos toda una red y, y es tan eh, real que los músicos y los actores ni siquiera notan que estaban separados por toda una ciudad y eso fue muy emocionante porque ahora él puede ir en tour por el país o por el mundo sin sus músicos si se quiere, y quiero mostrarles un video Cultura Conectada con Al Hosseini artista, escritor, creo que estamos en un momento donde el arte y la ciencia necesitan juntarse eh, las personas quieren ser sociables Quieren interactuar Y no necesariamente están pensando ah Quiero ir al cine, quiero ir al teatro O quiero ir a una galería de arte Sencillamente quieren las experiencias Entonces en la medida que el medio Se volvieron más inmerso Las personas comenzaron a vivir diferentes experiencias Yo estaba trabajando con King's College en Y Ericsson para crear un proyecto Que se llama Cultura Conectada Y en el curso de este proyecto He estado observando diferentes modalidades Sensoriales como la visión el tacto, el olfato, eh, y todo esto impactado por las redes 5G en el futuro. Hemos estado trabajando para entender cómo las personas, artistas y audiencias juntas utilizarán estas redes para sus eh, conciertos. Hemos desarrollado una nueva tecnología y ahora estamos informándonos sobre el desarrollo de productos para poder llevarlos al mercado y permitir que las personas tengan acceso a las artes escénicas. La infraestructura 5G es crítica para el futuro de las artes y el entretenimiento Quiero decir, con una latencia muy baja usted puede realmente sentirlo una banda ancha no puede tener esa sensación de estar inmerso en el concierto de tener una estabilidad robusta que hace que las personas sientan que están allí en lugar de estar mirando una simple pantalla y tener una relación desconectada imagínense tener un teatro que está como encima de su cabeza como en su propia sala en su casa piensen en lo que las personas es lo que se necesita perdón banda ancha y tener acceso a esas experiencias ¿no? sin necesidad de asistir o de viajar realmente bien, tiene sentido todo esto eh, y él está trabajando en este proyecto, voy a mostrarles otro relativo también con el mismo tema que está bien cerca a mi corazón porque involucra el piano, no traje el equipo conmigo pero ellos están en Los Ángeles hicieron una demostración en el escenario algo un poquito riesgoso con un gran piano ...y utilizaron un guante que registraba mis dedos, movimiento de mis dedos... Um, ...y estamos almacenando todos estos movimientos en una base de datos que yo la llamo la base de datos de las habilidades... ...y cuando alguien quiere aprender la forma como yo, por ejemplo, toco el piano o alguien más toca el piano, cualquier obra... Utilizan este dispositivo Que es un dispositivo robótico Que entrena sus movimientos De sus músculos Y usted puede aprender realmente Cómo toquear ese instrumento Estos son apenas los primeros pasos Los pasos bebé Pero estamos trabajando en eso Y lancé mi quinto álbum allí Y mi eh, casa disquera digamos, Lo lanzó eh, recientemente Y alrededor de esto hubo un caso estudio Y este es justamente el video Que quiero mostrarles Enseñe a cualquiera cómo aprender cualquier cosa por Misha Dollar. Misha ha transformado la educación. Solíamos enseñar en las aulas de clase, pero muy poquito en línea. Entonces, en King College se desarrolló una plataforma donde la industria se ha unido a esta iniciativa y Estamos muy emocionados de este proyecto, transformando la manera como enseñamos y aprendemos eh, cualquier arte o cualquier tópico, en este caso el piano que es cerca a mi corazón aplicando el internet de las cosas es muy poderoso en este escenario porque tenemos que estos dispositivos pueden ser muy buenos en profesores por ejemplo cómo enseñar el piano tenemos una base de datos donde hemos estandarizado alimentado toda la información utilizando este tipo como de exoesqueleto sobre la mano del estudiante o el profesor inicialmente y luego el estudiante y estamos tratando de hacer algo muy sencillo queremos ir a 10 50 100 gigas por segundo y tener una latencia de menos de un milisegundo y un millón o trillón de dispositivos que pueda transmitir esta habilidad es movimiento de los músculos la percepción el tacto es una habilidad para transmitir esta habilidad enseñando a los músculos con un equipo altamente confiable Y muy poca demora o latencia Nos va a permitir a las personas No solamente tocar instrumentos Sino cómo reparar un motor, por ejemplo Estos son pasos gigantes Pero que nos va a permitir la transformación De cualquier industria que usted se puede imaginar Bien, muy Bien Interesante, entonces aguántenme un poquitico más voy a mostrarles el último que para mí es uno de los casos de estudio más fascinantes eh, lo que vemos aquí es al profesor proca ese es uno de nuestros él es uno de nuestros cirujanos en king's college y proca fue uno de los pioneros en cuanto a la cirugía robótica desde el día uno y cuando comenzamos a hablar con él dijimos no él es nuestra contraparte perfecta y es una muy buena tecnología para utilizar y ustedes van a ver el uso de esta tecnología en el video porque no existe ese trepe, pequeñísimo tremor que puede existir incluso en la mano más afinada de un cirujano, eh, normalmente ustedes lo operan, lo abren, y lo, sí, lo pues, operan y luego lo suturan eh, eh, eh, pues 10-15 minutos si no es una aplicación muy complicada y luego una semana o más en el hospital porque usted tiene que recuperarse a la cirugía robótica es un poco más lenta porque hay un pequeño agujerito que se hace en el cuerpo y penetran por ahí y hacen la operación, pero es una operación de alta precisión algo de 15 minutos puede tomar una hora o dos, pero hay cero pérdida de sangre no hay cicatriz o marca que deja en el cuerpo y usted puede regresar a casa en el mismo día prácticamente. Y esto ayudaría muchísimo a todos los sistemas de salud y hay un gran caso estudio de negocios alrededor de él porque el sistema no tiene que pagar por una recuperación de una semana en el hospital. Hay un pequeño problema, hay un problema con este tipo de cirugías cuando Procas lo hace él no siente, cuando él abre el paciente y empieza a manipular y todo eso, él puede sentirlo cuando lo hace a mano pero no cuando lo hace con el robot entonces él, se necesita el, el tacto entonces se ha desarrollado un, se, un sensor que detecta todo lo que existe debajo de la piel y esto lo hemos colocado en esta herramienta y ahora él puede sentir las, el tejido el cuerpo mientras opera y, aquellos que viven en grandes ciudades como en Bogotá, en donde tienen que viajar a través de la ciudad para operar y la operación puede ser en el sur y él vive en el norte, entonces viajar el tráfico urbano y todo eso son tres horas digamos de trabajo, tiempo productivo que no lo ha utilizado entonces ahora existe la habilidad de poder hacer esta operación desde el norte, porque ya siendo robótica y por remota no importa en dónde se encuentra el cirujano, él está viendo por medio de una pantalla, etcétera eh, y esto es una habilidad adicional y esta baja latencia del sistema nos permite separar el paciente y el doctor y lo tercero que también es muy emocionante es el entrenamiento de los estudiantes la capacitación que es una máquina de dos millones de dólares toma mucho tiempo y no solamente es entrenar un estudiante a la vez, pero digitalizando, digamos, sobre cómo se abre el paciente, se opera y se sutura, podemos tener varios estudiantes replicando al mismo tiempo todas estas habilidades y solamente aprueban cuando pues, se les pasa. Y esto está transformando como se les enseña a los estudiantes, porque uno a uno... Eh, se demoraría mucho tiempo, años, mientras que ahora esto puede ser multiplicado por 10. Entonces esto ha cambiado muchísimo el ecosistema de la salud en el Reino Unido, pero para eso se necesita 5G eh, por la capacidad que requiere. Y me dejen mostrarles un video eh, sobre este doctor Procar. Medicina sin fronteras. Necesitamos eh, cambiar la forma en que se ve el tratamiento médico. En una operación abierta, digamos, ya no tenemos el pequeño tremor o vibración de los dedos. Con un computador no existe este movimiento. Sin embargo, el problema es que no existe el tacto, porque es hecho por instrumentos. Y era muy difícil transmitir a grandes distancias a, con los sistemas robóticos actuales. Pero para poder introducir la tecnología Haptic necesitamos dividir las redes, necesitamos compartir datos en la nube. Y las dos cosas son posibles por medio de una plataforma 5G. También nos permite traer la mejor educación y llevarla a los estudiantes. Es una oportunidad para educar a cualquiera en cualquier sitio. Por fuera de los estudiantes, el mentor está por fuera del hospital o de la universidad, yo puedo estar sentado aquí en mi oficina o en mi casa y ver la operación o conducir la operación en cualquier parte del mundo y al mismo tiempo enseñar las mejores prácticas de la cirugía. El potencial para aplicaciones futuras de la tecnología no solamente es un diagnóstico rápido y mejor robótica. Creo que existen otras, como un mejor tratamiento para las personas deshabilitadas. La cirugía robótica también es importante en la rehabilitación de aquellos que han sido operados. El tiempo, el tiempo es tan valioso. ¿Por qué tener, llevar el doctor siempre donde el paciente y no al revés? Necesitamos unas buenas comunicaciones y conexiones. ...una salud global, particularmente para el tratamiento médico de los adultos, de los ancianos... ...esa es la próxima generación de los doctores y para eso se necesita una mejor forma de comunicación con estas personas ancianas... ...5G puede ser la respuesta a todo esto. Entonces 5G puede ser la respuesta, hemos oído, me gusta esa frase y la, estas nuevas habilidades van a democratizar democratizar y la razón por la cual he empleado estos videos como gran parte de mi presentación no es solamente para venir a hablar de espectro y tecnología sino para resaltar lo que podemos hacer y quiero, quiero que esto se lo lleven con ustedes, este mensaje eh, que salgan de su zona de confort, que entren a, a hablar con sus clientes con sus contrapartes y no pregunten sobre el costo ¿no? sobre todo cuando se trata de la próxima generación de tecnologías inalámbricas, eso es todo de mi parte, muchísimas gracias por su atención